Al pasado 15 de novembre es va presentar la guía vegana del Santuario Gaia, un nuevo proyecto que anéis para ayudar a la iniciación al veganismo, juntamente amb el programa Veganízate con Gaia. Pues es una guía que se fue un poco de la necesidad de que eh, en internet hay mucha información, pero muy dispar, cuesta mucho de encontrar. Entonces, es meter en una guía todo lo importante que cualquier persona que es ajena al veganismo necesita saber, o incluso una persona que ya es vegana. Eh, ...pues un poco de... ...argumentos de por qué soy vegano". El proyecto veganízate con Gaia surge porque... ...son muchísimas las personas que nos escriben cada día... Eh, ...que están cambiando sus vidas... ...que se quieren hacer veganos... Eh, ...porque conocen las historias de los habitantes... ...que hay en el santuario... ...lo ven de una manera, no sé... ...se ven como cercano ¿no?... ...que consiste en que unos mentores... ...o sea, unas, unos colaboradores del santuario... ...van a ayudar a estas personas que quieren dar el paso. Van a ser como, como si fueran como sus profesores, ¿no? Con los que, a los que pueden consultar siempre cualquier duda que tengan para, para hacerse vegano, porque muchas personas se, se sienten solas, no tienen familiares ni amigos que sean veganos, entonces cualquier duda pues van a estar ahí apoyándole hasta que, hasta que ya dejen de... hasta que lo tengan todo claro y que no se sientan solo para dar el paso. La guía vegana as presenta en format CD-ROM y ofrece información básica sobre todos los aspectos en los que los animales no humanos son explotados y utilizados. Hay varios apartados. El primero sería eh, que es el veganismo, que es una definición de lo que implica esta forma de vida, Luego, ya vamos paso a por qué ser vegano, que entonces sería, primero de todo, creemos que es por los animales, entonces cubrimos todos los aspectos en los que los animales son explotados, tanto sea como entre, entretenimiento, ocio, eh, cosmética, te, de estar para cosmética sería alimentación, eh, vestimenta, etc. Entonces, en el apartado de alimentación lo que hemos hecho ha sido desglosar todas las principales especies que son de consumo humano para explicar a la gente lo que hay detrás de la comida que hay en tu, en tu plato... ...lo que estos animales, cuál es su vida, su día a día y cuál es su final. Y luego eh, también se explica un poco de, aparte de por los animales qué implicación tiene en tu salud, ser vegano, y ya a nivel general en el medio ambiente y en las personas que están en el resto del mundo. Luego serían pues, las opciones que hay para cómo alimentarte, en lugar de utilizar, por ejemplo, carne, pescado, leche, cuáles son las alternativas. Lo mismo que, por ejemplo, pues, en lo que es la vestimenta. Y bueno, luego también explicamos un poco las marcas que testan en animales, las que no testan. Y... y luego también hablamos un poco de otros ingredientes ocultos en la comida que no necesariamente sabemos que están ahí, son de proced procedencia animal como son muchos aditivos, colorantes, todas estas cosas que tú piensas que por no comer carne, pescado y todo esto ya estás siguiendo una dieta vegana, pero explicar un poco esas otras cosas que hay detrás que mucha gente no está totalmente familiarizada con ellos. Por eso es un área que no es solo para aprendices de vegano, como decimos, sino para gente que es vegana, pero que igual hace poco que lo es y no tiene toda esta información. Y luego también explicamos un poco de dónde se pueden obtener las principales vitaminas y minerales, eh, cuáles son los vegetales, por ejemplo, las verduras, los granos, los cereales, de dónde lo puedes coger, para un poco también desmitificar el que si eres vegano te vas a enfermar porque no vas a tener los nutrientes que te hacen falta y luego además tenemos unas cuantas recetitas, que muchas de ellas son exclusivas y para fáciles, que la gente vea que son fáciles, que es muy fácil. Gaia quiere colaborar con otros santuarios que acaban de inaugurarse, por así decirlo, y entonces todos los, lo, los beneficios de la guía eran íntegramente destinados a los cuatro santuarios de reciente creación, que son León Vegano, Mino Valley, El Valle Encantado y Baco Laura. Todos pensamos que ningún animal que hay en Santuario Gaia es más importante que otro animal que haya en otro en otro santuario o en otro refugio. Porque aquí no luchamos por los animales no humanos que viven en Santuario Gaia, luchamos por todos los animales. Y es una manera de demostrar que nosotros no queremos competir con nadie y que queremos la unión de todos los animalistas.